Eh, eh, hay, por ejemplo, Miguel Vargas, que recibí ese ese, ese dineral, eh, y, y Kiki Antún, ahora es una chilata que van a recibir, porque esos son dueños de negocios políticos que le llaman partido, esos son negocios de ellos, que aparte de los cuartos que le da el Estado, consiguen cargo público Mira, Miguel Vargas, cuatro años canciller, Kiki Antún fue del BNB, que... No, no, fue una cosa increíble. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Sí, adelante. Omar, que algo de Agüequivo, que es que está matando a esa gente, todo esto ahí, respeto a la, la, la pues gente. Ya, ¿eh? es... ya tú lo dijiste, ya tú lo dijiste, ya tú lo dijiste. Bueno, señor, entonces, este, bueno, Jorge Luis, yo no sé si tú sabías que... El encargado de negocio que ha designado Estados Unidos, Robert Thomas. Encargado de negocio porque todavía, eh, como Biden lo que tiene son par de días que se juramentó como presidente. No, sabes que cuando nombran un embajador en cualquier país, el embajador tiene que ser confirmado por el Senado de cada país. Si a ti, por ejemplo, y, y, y antes de ser confirmado, hay lo que se llama la cremen o el placer, ¿qué es eso? Por ejemplo, Luis Abinader te va a nombrar a ti embajador en España. Entonces, la cancillería manda el currículo tuyo al gobierno de España. Mira, Jorge Luis Sánchez, esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto. el gobierno de allá establece eh, y evalúa si tú en condiciones si tú reúnes las condiciones, que no tenga, y, y, y te evalúan y te buscan el pasado tuyo, que tú reúna las condiciones para ser embajador allá, entonces ellos dicen, sí, aceptamos que... Sea. Y después, entonces, que ellos te aceptan, entonces te envían al Senado para que el Senado te confirme. ¿Qué quiere decir eso? Que eso se lleva un tiempecito. Pero hay cargos que no necesitan la confirmación del Senado, que son con un simple decreto o una orden ejecutiva te nombran y tú vas y tomas posesión. En este caso el cargo de encargado de negocio de las embajadas no necesita que un país receptor eh, autorice ni que el Senado del país emisor ratifique. ¿A qué viene esto? A que mientras tanto Robert Thomas va a ser... El encargado de negocio, encargado de la embajada de los Estados Unidos, hasta que venga el nuevo embajador de los Estados Unidos. Pero Robert Thomas es el segundo diplomático en importancia de los Estados Unidos, que viene a la República Dominicana, que es gay. Tiene su marido, su, o sea, yo no sé si él es el marido o la mujer, o la esposa. Pero los siete casos que el tipo es gay, ya reconocido y todo, y, eh, que yo que García, es el apellido de, de su pareja. Bueno, esa gente que rechaza que que por gay Porque yo no rechazo a nadie Eso hay que respetarlo Si el tipo le gusta eso Lo que hay que evaluarlo Que no imponer esas Ah, no, que no quieran imponerlas Eso sí no, que no vengan con esa gente Eso sí no Buenas noches Sí, buena. Pero eso no es nada Porque cuando barraco había otro Eso no es nada Sí, no. es verdad. Entonces, eh, eh, Jorge Luis, no, yo eh, planteo el asunto en función de gente que tú sabes. Inmediatamente le caen arriba. <ríe> le caen arriba este, y. Pero independientemente si hace bien su trabajo, no importa. No, hay que evaluarlo, no en función de su sexualidad, de su sexualidad sino en función de cómo se comporta. De las operaciones que pueda hacer, claro. De las operaciones y del respeto que le tenga al país. Del respeto que le tenga al país. Que no se entrometa en los asuntos internos propios y que no venga a trazarnos pautas. Como un procónsul cualquiera. Pero si a él le gusta a sus hombres, sus son problemas de él. Yo no me meto en eso. Va, mujer, va, mujer. Pero es malo. Pero, no, no, pero no eh, eh, eh, es malo este este no pero pero eh, tú sabes que esos países tenemos la llamada buenas noches, buena noche buenas noches son muy liberales ahí no hay ni que esos prejuicios y sí, sí, sí buena sí buena bien adelante adelante cómo estaba hoy más este presidente hasta el más bajo Dicen creer en Dios, van a un templo, allá hacen una oración. Y recuerda, si tú buscas el pecado más aborrecible de Dios, es eso, la posibilidad. Es. Dios aborrece, es asqueante la posibilidad. Entonces el este país es que recoge toda la basura del niño. porque aceptamos toda la basura. ¿Para qué hablan de Dios? Si saben no, que se por qué. Pero dice el dice Papa, no, no, usted está confundido. El Papa Francisco, que es jefe de la iglesia en el mundo dijo ¿quién soy yo para cuestionar a un gay Francisco además eso es, usted no puede rechazar a nadie porque sea eso porque sí, eso, eso es un problema eso a nosotros no nos importa, eso no es basura porque si a él le gusta hay gays que son más serios que gente que le gusta a las mujeres y que son más responsables eso es un disparate es una discriminación que dichosos ellos que han logrado superar todas esas trabas y todos esos prejuicios oh pero ven acá Buena. Buena. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, bien. ¿Y usted? Un placer. Un placer. Gracias, gracias. Yo me he cansado de llamar y, y, y usted no lo coge. No, ¿cómo que no lo coge? Lo que pasa es que mire cómo es. Sí, es que sí. Todo el mundo quiere llamar sí. y yo le doy la oportunidad primero que sí. aparezca. Adiós. Así mismo Sí, así mismo es. Cosa. Oiga, Omay, usted sabe que cuando estaba Ale eh, era un problema, con uno votó por él y votó ahora por, por Siquio. Eh, y como ellos viven en, en Afaitu, eh, no le importa al que vive en el lodo. Sí. Usted sabe, hace tiempo que nosotros vengamos reclamando esta calle y le hemos dado la oportunidad de que ellos, eh, por la pandemia y la cosa, ¿Y pero... Qué, ¿Y qué le han dicho? Nada, nada. Ellos aproban capillas, aproban cosas y, y, y entonces los sectores, nada. Le estamos haciendo un llamado desde ahora, que si a partir de febrero ellos no empiezan a trabajar en ustedes, otra calle. Pedro, porque ustedes no van en digamos, comisión y le dicen, mire, nosotros les hemos dado? Y le dan una oportunidad a ver más o menos, a ver qué le dice. Mire, yo le llevé una carta a los regidores le llevé otra carta a el Pasey, una asamblea aquí en nuestro barrio, ellos no han hecho caso todavía. Qué barbaridad, caramba. Entonces, si ellos a partir de febrero, ellos no empiezan a trabajar en nuestra calle porque ellos viven en los asfalto, no les importa el lodo de, de, de los a, pobres. A, así es. Entonces, nosotros a partir de febrero nos vamos a lanzar a la calle y para que después ellos nos busquen excusa y no, manden no todos puede esos escuadrones a Crey, Mercatario. Es, es, es verdad, no puede haber excusa, No puede haber excusa porque... porque Usted se lo está diciendo con tiempo y con claridad. No, y usted ve este barrio, May, y esto da asco, vea, esto da asco, nosotros salgamos en el lodo, en los motores no podamos salir, los pero muchachos pues, ya, casi no pueden Ya ahí, Pedro, ok, ya ahí le llegó, Siquio. Eh, el ayuntamiento no afaste tampoco. No, calle no. Eh, bueno, ayer estaban afastando eh, eh, varios bach, bachados, sí, sí, eso pública, pública. sí, pues eso es de obra pública, sí, pero bastante. Siquio debe de decírselo. Cuando ellos han ido,